Seguimos recorriendo el palacio de Kyambokton y estamos con un pasillo así como muy silencioso. Y creo que se fijen en que de nuevo vemos el, la estructura de los techitos de como dragones, gente cuidando. Aquí hay solo dragones en los techos y lo mismo como estructura de flores, pinturas de flores que vemos en los palacios imperiales chinos aunque conservan sus características propias los coreanos súper bonitos súper interesantes las casas son más espaciadas no son tan como pagodas sino que son más casas sí, acabo... no te quiero dando... me encanta esta puerta está bonita así que si sí, son muy chiquitas como que me, ha... me hace sentir alta miren lleva el techo Así que, aquí hay más gente. Ah, y hay mucho en... Ahí al fondo hay una montaña y hay muchos cuadros de una montaña que es el mismo que sale en el billete de 10.000 bones Así que si vienen para acá, cotejenlo. O se van a dar cuenta que es lo mismo. Y que está la luna y el sol en el mismo cuadro. Yo creo que como Yin y Yang, una cosa así. Así que ahí estamos. Viendo.